La palabra, al senador Comorera. Gracias, vicepresidente. Buen día, buenos días. Las dos enmiendas que presentamos creemos que enriquecen la moción, que en nuestra opinión se queda muy corta en cuanto a lo que se pide al Gobierno a pesar de que ha mejorado en algunas cosas, en, en la transacción que nos han presentado y empeorado en otras, eh, pero seguimos considerándolo insuficiente. Así, por ejemplo, la moción destaca que el 67,7% de los directivos encuestados consideran que sus empresas, gracias, tienen una alta probabilidad de sufrir ciberdelincuencia y el 49% reconocen que carecen de una estrategia integral de seguridad y el 53% dice no contar con programas de formación para sus empleados. Sin embargo, y como sigue, viene siendo habitual en muchas de sus mociones, al final no es más que un brindis al sol ni una palabra sobre el presupuesto con el que se pretende llevar a cabo. Por ello, en nuestra enmienda solicitamos aumentar progresivamente el presupuesto dedicado a ciberseguridad e impulsar ayudas a pymes y autónomos, autónomos en protección en materia de ciberseguridad. El pasado mes de junio, Enrique Cubeiro, jefe de operaciones del mando conjunto de ciberdefensa manifestó que se invierte más en vallas que en ciberseguridad y preguntaba, ¿de dónde creen que vendrá el próximo ataque? ¿De la valla o de un firewall? No, no se está respondiendo a esta amenaza ni con la agilidad ni con la contundencia que hace falta. Parece que están esperando a que pase algo más grave. Miren, El Gobierno británico destina aproximadamente 2.300 millones de euros para los programas de seguridad en Internet. Estados Unidos, 1.500 millones de dólares. España, si no tengo mal los datos, 24,3 millones de euros al INCIBE y 161 millones de euros al Centro Nacional de Inteligencia para reforzar la ciberseguridad. Los especialistas en ciberseguridad reclaman más presupuestos. Las denuncias por ciberdelitos aumentan cada día y los ataques a las infraestructuras del Estado han aumentado en siete, por siete en dos años. El 25% de todos los usuarios han sufrido algún tipo de ciberataque. Este porcentaje es superior a la media europea, que está en el 21%. Lo dijo hace unos días el director general de INCIBE en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional. La ciberseguridad no es solamente un reto para la seguridad nacional, sino una verdadera oportunidad para el desarrollo industrial, económico y social de nuestro país. Tenemos la oportunidad de jugar un papel importante en el desarrollo de la industria, en la creación de puestos de trabajo en este nuevo sector profesional. Y Por lo tanto, quería compartir en primer lugar esta doble visión de reto a la seguridad nacional y de oportunidad como país para el desarrollo de nuestra economía. Aprovechémoslo. Convirtamos a España en una potencia en ciberseguridad. Es una parte importantísima para la generación de empleo y aquí de empleo precisamente no vamos sobrados. Así lo decía el director general de INCIBE, hay una oportunidad de crear puestos de trabajo en nuestro país derivada de las inversiones que hagamos desde el ámbito público pero también desde el ámbito privado, por supuesto, pero hay una mayor oportunidad en el mercado mundial. Se calcula que va a ser necesario cubrir en breve entre un millón y dos millones de puestos de trabajo en el sector. Y si hablamos de pymes y autónomos, hemos de tener en cuenta que prácticamente el 99% de las empresas españolas son pequeños negocios por debajo de 250 trabajadores y un volumen de negocio igual o inferior a 50 millones de euros anuales y las microempresas, en su mayoría autónomos, que forman el 53% del tejido empresarial. El pasado lunes salía un informe que indicaba que solo un 9% de las pymes catalanas asignan un presupuesto específico a la digitalización ya no a la ciberseguridad, sino solo a la digitalización. Aquí es, donde está, aquí es donde estamos, o sea, que nos falta mucho trabajo al respecto. Y a la pequeña empresa y autónomos, con lo que les cuesta aguantar, o le ayudamos o difícilmente vamos a poder pedirles que inviertan en ciberseguridad. La otra enmienda que planteábamos se refiere a impulsar campañas informativas en materia de ciberseguridad y campañas publicitarias de la actividad de los instrumentos de INCIBE, por ejemplo, a día de hoy desconocidos por una gran parte de la sociedad española. Hay que informar mucho más a la sociedad sobre los peligros de la ciberde ciberdelincuencia y publicitar aquellos servicios que ya tenemos disponibles. Por ejemplo, el propio director de general del INCIBE nos explicaba el otro día que desde hace años tienen disponible de forma gratuita una aplicación para dispositivos móviles con el sistema operativo Android que permite al ciudadano analizar la seguridad del dispositivo móvil. Es decir, qué nivel de seguridad tiene a nivel de configuración, qué aplicaciones puede contener contenido malicioso y la posibilidad que estamos dando a aplicaciones para que accedan a datos personales. Pues yo, que soy una persona más o menos inquieta y habituado a moverme por redes sociales, no tenía ni idea y este es un ejemplo de que esto no llega al ciudadano de a pie, ni seguramente a los autónomos ni a muchas pymes. Esto hay que solucionarlo y publicitar y que llegue a la sociedad española para que realmente saquemos provecho del trabajo que se realiza por el, en el incide, por ejemplo. Y este es el ejemplo de que esto no llega al ciudadano de a pie, ni seguramente a los autónomos, ni a muchas pymes. Los servicios públicos que no se conocen no son suficientemente válidos. Señoría, vaya terminando. Voy, voy, voy terminando. Hay que acercar la ciberseguridad a todos los ciudadanos para su ámbito personal y también en el contexto empresarial. Se han hecho cosas, indudablemente, pero no es suficiente. Hay que lanzar campañas en todos los medios de comunicación en los próximos años para concienciar a ciudadanos y empresas. Gracias. Muchas gracias.